Muy buenos días, mis queridos amigos, qué gusto poder saludarlos esta mañana en tu programa de todos los sábados, tu encuentro con Dios. Qué gusto poder compartir con ustedes este espacio, como todos los sábados, un poco como las 10 o después de las 10 de la mañana. A veces un poquito antes, un poquito después. Yo ya sé que algunos de ustedes de repente no lo ven en vivo, pero lo pueden ver en el transcurso del programa o después de que quede grabado el programa en nuestro Facebook. También es importante que lo puedan ver ustedes en Boris Darmon canal en YouTube. Ahí lo tienen ustedes. Suscríbase para que puedan eh, estar atentos o les llegue alguna notificación de cuando nosotros publicamos algún video referente a nuestros temas que comúnmente desarrollamos. Hoy vamos a unir en un solo tema eh, una de las dos cosas que yo hago, que es el tema de los negocios y también el tema de la administración desde el punto de vista de la Biblia. Y vamos a sentar nuestro mensaje de esta mañana en un texto bíblico que Dios eh, le, pedi, le pidió a Moisés registrar en Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 en adelante. Lo vamos a leer, pero es importante que diga antes que la mayoría de nosotros, cuando estamos en una situación crítica económicamente hablando, generalmente somos muy eh, diligentes en el cuidado y la administración de nuestros fondos. Me ha pasado en varias ocasiones, cuando me he trasladado de ciudad, cuando un negocio ha quebrado, cosas por el estilo. Eh, hemos tenido que ser austeros respecto a las cosas que nosotros compramos o adquirimos. Eh, ponemos entonces las prioridades en las cosas que realmente son ineludibles, como por ejemplo la alimentación, la vivienda, eh, que son propios de la vida humana y que están en correlación con la supervivencia. De alguna manera, somos responsables en aquellas cosas que no tenemos otra alternativa que ser Las circunstancias muchas veces nos llevan a estar eh, cuidadosos respecto al tema económico y cómo administrarlo. La Biblia desde sus comienzos eh, habla acerca de cómo Dios conduce la vida de los seres humanos en todo sentido, y también en la, en la parte económica. Algunos creen que solamente Dios se encarga de la parte espiritual, de la parte emocional, de que cuando nosotros necesitamos una, un consejo o dejar a Dios nuestras cargas y preocupaciones, generalmente ahí es cuando Dios actúa, pero no es así. Dios está presente en todo. Incluso sus bendiciones eh, involucran no solamente la salud, no solamente la tranquilidad espiritual, la paz interior, sino también nuestra economía. En algunas ocasiones nosotros podríamos tomar un poquitito de tiempo en la Biblia y comenzar a analizar un poco la vida de los patriarcas. ¿no? La vida de los patriarcas no era una vida de pobreza, era una vida de, de bendición, de, de, de abundancia. ¿no? El caso de Abraham, dice la palabra de Dios que Abraham era uno de los hombres más ricos de Mesopotamia. ¿no? La, la ciencia y la arqueología dicen que la casa de Abraham era la mejor de la ciudad. O sea, Dios había bendecido a Abraham, multi, había multiplicado sus sus riquezas. Después nosotros vemos a Isaac, <coughs> hombres de campo, que tenían ovejas, ganados, vemos a Job, uno de los hombres más ricos en la historia de la Biblia, eh, bueno, manifestado en ese sentido, miremos a los reyes de Israel, que eran realmente ricos, claro, algunos de ellos, su riqueza no la hacían de la manera adecuada, pero podemos ver nosotros mmm, la grandeza de la bendición de Dios en la vida de estos grandes hombres registrados en la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que seamos pobres, que seamos ricos. No, lo que Dios quiere que seamos es responsables con las bendiciones que Él nos da. Pobres o ricos no importa. Lo importante es que seamos responsables con las cosas que Él nos da y que, se, y que tengamos conciencia de que es Dios quien nos da todo lo que nosotros tenemos. Y creo que ese es el mejor camino para poder ser sostenibles en tiempo de abundancia y en tiempo de escasez.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 Comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, o sea, no te olvides de Jehová. Después de tener todas esas cosas y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Versículo 18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Eso es importantísimo, este texto. Dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas. Uno de los temas que yo mucho trato en mis charlas sobre liderazgo y, y, y empoderamiento y coaching y todos esos temas que yo realizo como profesional... En mi trabajo diario, generalmente hablamos de las posibilidades que tiene el ser humano para hacer cosas, para emprender, para desarrollarse dentro del campo de la economía, dentro del campo social. Y les digo siempre a las personas que muchas veces nosotros hacemos nuestros negocios, hacemos nuestros planes sin consultar a Dios. Yo diría ese refrán que dicen que a Dios rogando y, y, y el mazo dando, yo le diría a Dios consultando y haciendo lo que se pueda, lo que se está a, a, al frente, lo que está como, se muestra como oportunidad. Y creo que Dios siempre va a obrar en la oportunidad, porque tú puedes ver con la ayuda de Dios, con los ojos de Dios, la orientación que Él te da, la agudez para poder descubrir dónde tú puedes sobre, o desarrollar tus talentos. Eh, donde tú puedes comenzar a crear de tal modo que eso se, se vuelva un sistema de sostenibilidad para tu familia y para ti, este, creo que Dios te la da, lo que tú tienes que hacer es lo que Dios le dijo a, a, a Josué, que se esfuerce y sea valiente, cuando Josué le pidió Señor cómo hacemos para cruzar el río le dijo ve para adelante y eso es lo que tenemos que hacer aprender a avanzar, aprender a, a caminar hacia adelante las oportunidades Dios nos las muestra. Ahí dice claramente, Dios te dio la fuerza para hacer las riquezas. Dios te mostró el poder para poder hacer lo que tú quieres hacer. Dios es un Dios oportuno. A mí me ha pasado en ocasiones, cuando me acuerdo que viajé a Estados Unidos, eh, yo no tenía trabajo, uh, un amigo me había ofrecido en su iglesia... Unas horas de trabajo, por lo cual ganaría unos 500 dólares, pero mi presupuesto familiar era como 2.100 o 2.500 dólares. Eh, y, y hacer 2.500 dólares me no iba a ser fácil, pero había que hacerlo. Dios me había dado la oportunidad de llegar ahí y ahí él iba a abrir las oportunidades. Me acuerdo que aquel día cuando estaba, era como las 10 de la mañana, estaba mirando cómo la nieve había caído en toda la ciudad. Dije, ¿yo qué hago acá? No conozco el idioma, no conozco la sociedad, no conozco ni siquiera la idiosincrasia de la gente. ¿Cómo voy a sobresalir? Y Dios me mostró en ese camino de imposibilidades una oportunidad. Mi vecino salió para limpiar con una pala su, el frente de su casa y Dios me dijo, préstale su pala. Y digo, Dios me dijo porque me pareció la idea. Y yo le presté una pala y comencé a limpiar mi al frente de mi, de mi casa, porque también estaba llena de nieve, como dos pies de nieve, como 24 pulgadas de nieve, hice lo mismo que había hecho él, limpiar la entrada de mi casa para poder salir, si es que teníamos que salir, aunque la calle estaba totalmente cubierta de nieve. Pero se me ocurrió con la pala en mano que debía limpiarle la, la vereda de mi, de mi vecino. Y así lo hice, varios, como siete vecinos, y me gané como 134 dólares. La pregunta es, ¿quién te da esa idea? ¿Quién te da esa creatividad, esa iniciativa? Dios. Dios te da el poder para tener lo que tú tienes. No reconocer eso es un acto de cobardía y de falta de darle el honor a quien corresponde. Dios es quien te da la vida. Dios es quien te hace latir tu corazón todos los días. Dios es el quien te da el descanso y mientras descansas tus neuronas trabajan y tu corazón trabaja sin tu voluntad porque Dios te dio la vida para que puedas tú, descansando inconscientemente, o en algún estado de inconsciencia, cuando duermes, tu corazón te mantiene vivo, gracias a la fuerza y la voluntad de Dios. Reconocer eso es el camino del Hijo de Dios. Y no es un tema de cristianismo ni de religión, es un tema de, de, de decisión, de conciencia que los seres humanos desarrollamos respecto de Dios. Quizás desde de pequeños, algunos no han tenido el privilegio que yo tuve. Yo tuve el privilegio de tener unos papas que eran tan trabajadores y tan emprendedores que llegaron a tener una hacienda con más de 200 cabezas de ganado, mil hectáreas de terreno, cuatro barcos, una casa grande, piladora, secadora de, de arroz, teníamos este, moledora de maíz, de granadora, o sea, teníamos, era una, una hacienda inmensa, con más de 100 obreros. La pregunta es, ¿cómo lograron eso? Con esfuerzo. ¿Quién le dio ese esfuerzo? Dios. Yo recuerdo a mi mamá cuando ella iba a dar las ofrendas a la iglesia, mi papá, que no era miembro de la iglesia donde nosotros asistíamos, decía, saca tus diezmos para darle a Dios, para que Dios nos bendiga. O sea, tenía conciencia de que Dios era quien nos daba la salud, el poder para vivir tranquilos. Yo tengo ya cumplido 60 años. Voy a cumplir 61. Y estoy haciendo planes como si tuviera 18, o 20 años. Porque sé que Dios tiene planes para mí. Y yo quiero tener planes para Él. Yo quiero hacer algo más de lo que estoy haciendo ahora. Yo sé que Dios me va a dar el sostenimiento económico para poder sacar adelante los planes que tengo para él, para su pueblo, para seguir haciendo esta labor de predicar su evangelio, a quienes yo pueda. No soy el hombre perfecto, no soy el dechado de virtudes, no soy el hombre, el, el, el profeta de Dios, que, que era un ser escogido, ni cosa por el estilo. Pero hay una misión que yo tomé sobre mis hombros cuando mi mamá me dijo que yo había nacido por un pedido de Dios, como el hijo varón de la casa, tengo cinco hermanas mujeres, y esa comisión de poder haber nacido bajo el pedido de mi madre lleva consigo eh, en, mi, en mis hombros, en mi responsabilidad como persona de ser un predicador. Que a pesar de cometer mis errores y mis, y, y mis pecados, yo quiero seguir predicando porque Dios no va a usar a un hombre perfecto, una mujer perfecta, para predicar su palabra. Va a usar a hombres imperfectos, a mujeres imperfectas. Porque somos eso, hombres y mujeres imperfectos. Pero en la mano de Dios somos poderosos. ¿Poderosos en qué sentido? Porque eh, algunos dicen poderosos solamente porque tienen dinero, posición económica y social. No. Poderosos porque tenemos la oportunidad de ver lo que Dios puede mostrarnos en el camino de nuestras vidas. Hay un dicho que dice que no es tu culpa haber nacido pobre pero sí será tu culpa en nacer pobre, y no solamente pobre en el sentido económico, sino también de espíritu, de no aprovechar las oportunidades, de no atreverte a hacer cosas que realmente tú podrías hacerlas, solamente que por el que dirán o por lo que supuestamente nos han inculcado, que solamente un profesional puede hacer cosas o puede tener una, una posición en alguna empresa, una institución, y no necesariamente es así. Muchas de las personas que están trabajando hoy en día y que son exitosas, no necesariamente tienen un título, como algunos de nosotros. Entonces, Dios te abre la oportunidad. Dios te da a ti la capacidad de poder ver. La pregunta es, ¿por qué no estás viendo? Lo que pasa es que muchos de nosotros nos enseguecemos con los paradigmas que nos enseñaron en el pasado. No, si mi papá siempre ha hecho así, ¿por qué voy a hacer algo yo diferente? No, si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo a, me opondría a hacer lo que todo el mundo hace? Generalmente las personas que piensan así siempre van a tener lo mínimo, siempre van a estar en el nivel de mediocridad que está el común de la gente que no quiere mirar otras cosas para sacar adelante de sus proyectos. Yo conozco un señor en Estados Unidos que cuando llegó allí trabajaba para un restaurante este, americano de comida distinta, no de la comida rápida, y decidió preparar un plato, siendo él el que lavaba los, los platos en el, en el lugar, un tipo de comida peruana y después de un tiempo le pusieron de chef, y después de ser chef, le dijeron que sea el jefe de los, de los cocineros, finalmente él decidió abrir su restaurante, que tiene como cinco o seis restaurantes en los lugares más lujosos de, la, de los Estados Unidos. ¿Dónde está el secreto? En aprovechar la oportunidad. No importa si eres mesero, no importa si eres, este, de repente ser mesero para algunos es una, una afrenta, o tal vez sea una, como quien dice, lo más bajo de todo, ¿no? Pero yo siempre he dicho que los que limpian las casas o los barrenderos de las calles, no son menos importantes que los gerentes de un banco, o un gerente de una institución importante, o un abogado, o un médico. Porque imagínate tú un médico en un hospital sin que nadie limpie los lugares donde ellos trabajan. Sería un desastre. Sería, el médico, todas sus curaciones serían solamente para, eh, se contaminarían eh, los enfermos en su, en su hospital y nada de lo que él pueda hacer para curarlos sería efectivo gracias a los, a los de limpieza. Así que cada uno tiene una función importantísima en este mundo. Tal vez como parte de la, de la ilustración, puedo usar el ejemplo de un alcalde que decidió matar todas las ratas que había en su comunidad. En las casas había muchas ratas y mandó a matar a todas las ratas. Al cabo de seis meses la comunidad comenzó a enfermarse, porque las ratas de alguna manera cerraban el círculo de contaminación comiéndose la basura que la gente tiraba en los desagües, en, las, en los canales, y las ratas hacían tipo de limpieza, y cuando ese, eso sucedió, el, el alcalde tuvo que traer importar ratas para poder eh, poblar eh, su comunidad y de tal modo mantener el ciclo que normalmente había antes de matarlas. Entonces es importante que nosotros val valoremos, no importa dónde está tu posición, que valores tú que es, quien Dios, que es Dios quien te da la visión para poder ser una persona de éxito en medio de una situación aparentemente difícil yo puedo ver ahora como testimonio a las personas que pasaron la pandemia cuando estuvimos cerrados cerca de cuatro meses en nuestras casas muchísima gente después que salió de esos cuatro meses comenzó a emprender hace solamente unos días atrás me encontré con una persona me dijo gracias a la pandemia yo tengo un negocio yo conozco un jovencito que comenzó a hacer este delivery con su moto y hoy tiene una empresa de delivery o sea tú puedes Dios te da el poder para mirar en medio de la nubosidad una oportunidad como a mí, cuando vi la nieve, yo dije, ¿cómo voy a salir adelante acá? No conozco el lugar, ¿qué cosa con nieve? ¿Dónde voy a trabajar? Pensaba a trabajar para alguien. Pero la nieve, lo, lo paradigmático, lo, lo limitante, para mí, desde mi perspectiva, como un hombre de la selva que no conocía mucho el tema de la, de la, de la nieve y todo ese, este tema de los lugares donde hay, hay mucho, mucho frío, ¿qué, qué perspectivas tenía? Pero Dios me dio la oportunidad, y así como eso, comencé a aprender, a aprender, hasta que tuve mi propio negocio, y Dios me bendijo. Eduqué a mis hijos, saqué adelante a ellos, y, y gracias a Dios, Él te da la fuerza y el poder para sacar adelante tus proyectos. ¿De quién depende De ti. De que abras los ojos, de que mires más allá de lo que tus limitantes te muestran. Que, seas, que tengas una mirada más prospectiva, que puedas mirar más allá de la pared... Ahora, una vez que tú descubras eso por la voluntad de Dios, estos israelitas que estaban ahora en el desierto, y ahora estaban estableciéndose, estaban en esclavitud, no tenían visión para poder decir, oye, ¿a dónde voy a ir? ¿O qué voy a hacer para escaparme de esta esclavitud? Entonces, Dios utilizó su poder a través de las plagas y el castigo a Egipto para poder enseñar al rey que debía soltar a su pueblo. Y cuando el pueblo salió, comenzaron a quejarse porque querían la comida supuestamente de Egipto que estaba incluido un poco de carne para que tengan un poco de energía y proteína para que puedan trabajar como esclavos y no morirse en el intento, porque a los mismos egipcios les convenía que ellos tuvieran una buena alimentación para poder trabajar y producir. Entonces era importante que ellos eh, debían estar de, en, o sea, alimentados de tal modo que cuando salieron, ahora ellos querían la misma alimentación, pero estaban libres. Y algunos de ellos no comenzaron, no entendieron. Entonces Dios les dio agua, les dio alimento, les dio eh, pan del cielo como el maná, y les dio cuidado y protección contra las naciones que estaban en el entorno, por donde ellos, ellos caminaban. Se les dio todo. Dios les abrió la oportunidad, pero ellos no aprendieron muchas cosas. Bueno, algunos sí, algunos se sí aprendieron, pero otros no. Quizás ahora en este tiempo tú que me escuchas, de repente dirás, ¿qué tengo que aprender? a mirar más allá de tus limitantes. Y si Dios te da la oportunidad de tener algo que logras gracias a la oportunidad que te muestra y el esfuerzo que tú le pones, aprende algo que dice la lección de esta mañana. O sea, el tema de esta mañana. No te olvides de Jehová tu Dios porque Él es el que te dio la fuerza para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres ¿Qué pacto juró Dios a Abraham? Haré de ti una nación grande. Mira, un tema de los pactos es un tema realmente difícil. Yo tengo dos o tres experiencias muy tristes con unos amigos, no tan amigos, pero a quienes hicimos un pacto, un trato, y compartimos algunos negocios y algunos eh, planes de proyectos de, de, de hacer un poco de dinero, y lastimosamente tengo que decirlo yo de mi parte, fallaron y lastimosamente no nos, no, no nos pusimos de acuerdo y finalmente este, perdí eh, mucha oportunidad de negocio con esas dos personas o tres. Y lastimosamente eso es un tema que no se puede manejar muchas veces porque depende de la otra persona. Pero a pesar de esas cosas, a pesar de lo que los demás te hacen o las circunstancias te limitan, hay algo que sucede y que tú tienes que aprender a valorar es que dios siempre abre nuevas oportunidades si tú no manejas este concepto te ruego que tú lo aprendas que tú lo busques en la biblia yo voy a contar un poquito la historia de jacob jacob cuando salió de su casa tuvo un problema con su hermano El problema de la primogenitura, un tema muy serio en los días de, de los profetas de los patriarcas el primogénito era el hombre que quedaba, o el hijo que quedaba a cargo de la familia. Era un varón, generalmente. No, no había mujeres primogénitas, eran varones. Quizás un concepto un poco machista, que hoy no se maneja tanto, pero o que es un poco afrenta a las damas ahora. No, que Ellas también pueden hacer cosas, sin duda. Las mujeres pueden hacer muchas cosas y eso es muy valioso. Pero este joven que estaba en casa, eh, llamado Jacob, veía que su hermano no era muy responsable con el tema. Entonces, con su madre planearon una mentira y pues este, hablaron con su padre, que estaba ciego, y el padre le dio la bendición. La bendición de la primogenitura era una, una bendición muy especial. Se quedaba no solamente con las riquezas de los, del padre, sino que los administraba para que sus hermanos tuvieran el cuidado, su familia tuviera el cuidado necesario. Él, él tomaba el lugar del padre. Y después de tanta bendición que le había dado ya a Jacob el segundo, Llegó Esaú y Esaú se dio cuenta que su hermano le había robado las bendiciones que su padre le había prometido como primogénito. Lastimosamente, lo que el padre decía no se quitaba. Y una pelea entre Esaú y Jacob, que eran mellizos, llevó a Jacob a salir de la casa. Hay una cosa importante que aprendió Jacob, que quizás Esaú no habla mucho de la Biblia acerca de eso, que también aprendió, solamente que no asimiló de la manera como Jacob lo asimiló. Era que Dios tiene que ser quien guía tu vida. A mí me costó mucho desde joven entender eso. Si bien es cierto, yo fui instruido casi, este, dedicado exclusiva y únicamente para poder llegar a ser un predicador, gracias a mi madre, mi mamá Teresa, que hoy está en Iquitos. Este, la verdad, este, en el camino, yo quería revelarme a esa conducción un poco rígida que mi mamá me pone. Pero si no me recordaba, no olvides, que tú naciste para predicar. Yo le pedí a Dios para que seas un predicador. No dejes de predicar. Y siempre me acordaba yo de Armando. Armando Vargas, un amigo que tuve en, tuve en California, que murió hace como cuatro o cinco meses atrás. Un hombre ya de edad me decía, no dejes de predicar. Me acuerdo que tres días antes de que él muera, yo hablé con él y me dijo, Boris, no dejes de predicar. Yo quiero cumplir esa misión. Entonces, entendiendo todas esas cosas, me puse a pensar y cómo voy a sostener mi predicación. A ah, Dios te da la idea de cómo puedes tú hacer riqueza, hacer dinero, no para ser rico y vivir una vida holgazana, no, sino para que eso pueda servirte para poder cumplir la misión que tienes delante de Dios. Entonces, bajo ese objetivo, estoy predicando esto porque quizás dentro de muy poco ustedes van a poder verme un poco más seguido en las redes porque voy a comenzar a dedicarme a la predicación de manera constante quizás todos los días y a conversar algunos temas que son importantes para la vida. Temas sencillos como, por ejemplo, cultivar el campo, qué sé yo, este, vender un poco de productos, criar gallinas, no sé, alguna cosa que de repente son importantes para el sostenimiento de la vida de las personas. Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes comience a pensar qué puedo ver en cada uno de los mensajes de Boris, nombre que no procura ser famoso ni cosa por el estilo, sino simplemente darte algunas ideas para que tú puedas comenzar a abrirte campo en este mundo difícil de la inseguridad, no hay trabajo, la profesión no es suficiente, por más que estudias todas las carreras que tú quieras y las especializaciones, ninguna de ellas te va a dar la seguridad económica que tú necesitas. Entonces necesitas abrir tu mente y abrir tus ojos para mirar el plan de Dios y cómo Dios te puede conducir en situaciones sumamente difíciles. Y esas son algunas ideas, yo te puedo compartir. Si tú me escribes a, a, a, al inbox de mi Facebook o tal vez de mi en mi programa de Boris Darmon Canal, allí puedes dejarme un mensaje, yo con gusto te escribo y te comento algunas cosas que estamos haciendo nosotros que te pueden ayudar para que puedas salir adelante con tu proyecto de vida. Pero es importante aprender, en primer lugar, a reconocer que es Dios quien te da la capacidad y el poder para poder hacer riqueza, para tener cosas que tú necesitas para tu familia, para tu casa, para tu hogar. Es muy importante eso. De otro modo, no podríamos nosotros subsistir en un mundo tan confuso como este. Gracias a la voluntad de Dios, gracias a la fuerza que Dios nos da, gracias a la salud que nos conserva en medio de situaciones realmente difíciles. Tuve una conversación con mi hijo solamente hace una media hora atrás, y sus planes respecto del futuro están sujetos a la voluntad de Dios, están sujetos a que Dios vaya abriendo las puertas para poder concretar algunas cosas que él necesita, como profesional, como papá, va a tener un bebé más, entonces su esposa está, este, hay que cuidarla cuidar la familia, tener los, el sustento necesario para poder sacar adelante los proyectos económicos todo eso tiene que ver con poner en las manos de Dios las cosas y por eso dice el apóstol, o perdón el, el, el, el patriarca Moisés el, el líder, dice no olvides que Dios te dio de comer Dios te cuidó, Dios te protegió durante la pandemia nosotros pasamos momentos sumamente difíciles no teníamos dinero para comer. Pasamos situaciones muy duras. Tuvimos que pedir ayuda a nuestra suegra, a mi suegra. Y pasamos momentos muy, muy difíciles. Porque no teníamos ingresos. Gastamos todos los recursos que teníamos en nuestras tarjetas. Quebró nuestro negocio y comenzamos a pensar qué íbamos a hacer. Por ahí me salió una conferencia, otra conferencia, por aquí nos ayudamos un poquito... Y bueno, la venta de mis libros, que siempre me ayudan, me quedan muy pocos. Si alguno de ustedes quiere uno de esos libros, lo puedo mandar en PDF, nomás escríbame. Yo le envío uno de mis 11 libros publicados. Pero Dios te puede abrir oportunidades. Lo que tú tienes que aprender a hacer es, es a poner la mano en el arado, como diríamos, en forma figurativa, para hablar como un tema de agricultura, ¿no es cierto? Dios te da el terreno. Ya te dio la vaca o el toro para jalar tu arado. Pero tú tienes que poner el arado y hacer el surco oportunidad te la da Dios. No te quedes mirando. No te quedes estático. Ahora, cuando Dios te da la bendición, cuando Dios te ayuda a acrecentar tus ingresos, a tener dinero para poder vivir, no estamos hablando de millones ni de riqueza. Estamos hablando de tener lo suficiente para vivir, aunque sea poquito. Acuérdate que es Dios quien te dio el poder para conseguirlo. Versículo 19. Miren lo que dice Dios, la advertencia. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Tener riquezas no es malo. Un cristiano que no tiene riquezas y es pobre, no es un cristiano ejemplar de un Dios rico. Si Dios te da la oportunidad de tener riquezas, no te olvides de él, porque si te olvidas de él, dice, y tomas otros dioses, esos dioses del orgullo, esos dioses de la autosuficiencia, esos dioses que te permiten muchas veces alejarte de Dios y pensar que todo lo que tienes es gracias a tu esfuerzo, gracias a tu inteligencia solamente, y que nada más que tú has hecho todo lo que has tenido, y que es el fruto de tu gran sudor y tu gran esfuerzo, te equivocas. Esos diosesitos que tú comienzas a hacer, como que te crees gran cosa porque tienes tal o cual cosa que has logrado, te hace olvidar que Dios es quien te dio la fuerza y el poder para conseguir lo que tienes. Nunca te olvides de eso, dice el Señor, porque si lo haces y te inclinas a tu orgullo, a tu autosuficiencia, perecerás. Yo voy a quitar mi mano, mi mano protectora de ti y te voy a dejar a la intemperie, figurativamente hablando. Por eso es sumamente importante ser responsable con las cosas que tú recibes. Dios te dio el poder para conseguirlos. Y si lo tienes, administralo adecuadamente. No malgastes en aquellas cosas que no tienen valor. A menos que sean útiles para producir, para poder regenerar cosas y seguir dándole sostenibilidad a tu negocio, a tus proyectos, a tus planes, entonces hazlo. Si no, guárdalo o úsalo para el bien de otros, que también necesita, que Dios también te puso en el camino. Siempre tendréis pobres, dice la palabra de Dios, para, para moveros a misericordia. Y muchos de nosotros no entendemos ese plan de Dios. Dios quiere que nosotros nos movamos a misericordia delante de Él. Y Él quiere que nosotros hagamos las cosas bien. Por esa razón es sumamente importante que como hijos de Dios, nos recordemos de que todo lo que tenemos es gracias a Él. ¿Tú sabes cuántas cosas quiere darte Dios? Dice que Dios no daba muchas riquezas a muchos porque no habían administrar adecuadamente el dinero. Y si tú quieres mirar un poco lo que dice la palabra de Dios, te vas a encontrar que Dios le dice a su pueblo que tienen que ser buenos administradores de los recursos que Dios le da. Y si tú no eres un buen administrador, entonces Dios no te va a dar lo que tú necesitas. Dios quiere que nosotros, sus siervos, seamos administradores de los bienes de Dios, pero que lo hagamos adecuadamente. Porque Él quiere que nosotros administremos bien los dones que Él nos ha dado, para que nosotros podamos vivir adecuadamente, para poder ser ejemplo de que Dios guía nuestras vidas. Él nos puso para ser ejemplo de otros, aunque los otros no nos vean, pero nosotros debemos vivir una vida coherente con Dios y administrar adecuadamente nuestros recursos para ser, Ejemplo de que un Dios maravilloso, un Dios grande y poderoso vive con nosotros. ¿Tienes recursos que no te alcanzan? ¿Tienes a tu familia tal vez en una situación difícil de enfermedad, que no puedes salir adelante? ¿Sabes qué tienes que hacer? Algo bien sencillo. Volver a Él. Vuelve a Dios. Búscalo en, su, en tu recámara. Arrodíllate. Y dile, Señor, aquí estoy. No tengo los recursos, no tengo la salud, no tengo esto, no tengo lo otro. Tú puedes suplir me dice el Señor probadme ahora en esto como tú quieres comenzar unos comienzan dando los bienes otros las ofrendas otros simplemente dándole su corazón a Dios Dios no está interesado en tu dinero Dios está interesado en tu corazón que se acuerde en tu mente que se acuerde de que todo lo que tienes es gracias al poder que Dios te dio para tener lo que tú quieras no hemos aprendido a depender de Dios no hemos aprendido a poner a Él todo nuestro, todo nuestro interés porque Él nos muestre las oportunidades. Y creo que ahí estamos en un problema. Es por esa razón que esta mañana yo quería hablar acerca de eso. ¿Cómo manejas tu economía? ¿Cómo, Dios te, ¿Cómo estás mirando lo que Dios te puede mostrar? En un tema posterior vamos a hablar un poco cómo administrar el dinero. Pero sería bueno que tú comiences a pensar en, primero, administrar tu fe y tu confianza, tu convicción en el Dios que todo lo puede, que todo lo da. Administrar la economía no es administrar dinero. Administrar la economía es administrar nuestra confianza en Dios, el Creador. Administrar nuestra existencia en este mundo depende mucho de cómo nosotros valoremos lo que Dios está haciendo por nosotros y por nuestra familia. Amigos, hermanos que me escuchan, Muchos de nosotros hemos perdido grandes oportunidades que Dios nos ha mostrado. ¿Por qué? Porque tenemos la mente obnubilada. Porque estamos pensando solamente en las cosas materiales. Y nos olvidamos que las cosas materiales son el fruto, la consecuencia de reconocer a Dios como nuestro Dios y Creador. Ojalá que este mensaje te haya ayudado para que tú puedas, confiado en el Señor, tener los recursos necesarios. Y no te olvides, cuando los tengas. Nunca dejes de reconocer que fue Dios quien te mostró el camino, te dio el poder, y Él te dará el poder también de administrar adecuadamente tus riquezas para abundantemente multiplicarlas. Solo depende de ti. Ojalá que este mensaje llegue a tu corazón. Y si tienes preguntas, escríbeme en mi inbox de mi Facebook o también en el inbox de Boris Darmo, un canal en YouTube. Yo quiero que tú seas bendecido por el Señor y que él y tú hagan un convenio, un agreement, una, un acuerdo en el que nada de lo que tú hagas dejará de tener la venia y la protección de nuestro Dios, el creador de todas las cosas y el que todo lo puede y todo lo da cuando nosotros somos personas confiables vamos a hacer una oración. Amado Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre cada mañana de sábado al escudriñar tu palabra. Alabamos tu nombre también porque sabemos que tú tienes un proyecto y un plan de vida para nosotros. Siempre los tienes. Solo que a nosotros nos falta mirar más allá de la oscuridad de nuestras limitaciones, de nuestros paradigmas. Necesitamos que tú abras nuestra mente y nos muestres las oportunidades que tenemos en el camino. No permita, Señor, que nos olvidemos de ti en cada momento, sea en pobreza o en riqueza. No permitas que olvidemos que tú eres el Dios que nos provee todo, la vida, la salud, los recursos. Por eso, querido Padre, esta mañana quiero pedirte que tú nos bendigas y nos ayudes para abrir nuestra mente con la honra de tu Espíritu Santo y que podamos mirar las oportunidades que tú tienes para nosotros. Ayuda a mis amigos que están escuchando tu palabra o los que van a escuchar para que puedan comprender que tú eres el quien abre las puertas, para que nosotros podamos tener todo. Pero ayúdanos, Señor, a reconocerte como el que da todo cuando tengamos las cosas que tenemos. Bendice tu palabra para que no vuelva a ti vacía. Esta mañana también quiero pedirte por mi amigo Ángel Granados, que tú le bendigas, le acompañes y lo recupere de su salud. Por mi amigo Jorge Zorrilla, que tú le levantes, le des fuerzas y salud también a su familia. Bendice a Blas Mendoza, Rubén, para que tengan consuelo en la muerte de su hija, de su hermana. Bendice a aquellos que están dedicados, Señor, de salud. Nos acordamos de todos aquellos que alguna vez nos mencionaron que estaban necesitados de tu bendición. Acompáñanos. A nosotros también, danos fuerzas, danos salud. Bendice a Belma, recupera de su salud y cuídala. Que siga haciendo la obra que ella hace por tu iglesia. Bendice a los miembros de tu iglesia en el mundo a todos aquellos que están buscando siempre un momento para adorarte y alabarte. Te entregamos nuestras vidas, así como estamos, sucios, pecaminosos, en tus manos, porque en tus manos siempre estamos seguros. Bendice nuestros proyectos económicos, nuestras empresas, nuestros negocios, y condúcenos de la mejor manera, siempre reconociéndote como el que da el poder para alcanzar las riquezas. En tus manos nos encomendamos esta mañana por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo, Gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad de tener este encuentro con nuestro Dios. Tu programa de todos los sábados. Tu encuentro con Dios, con Boris Darmo, un servidor. Nos vemos el próximo sábado. Si te gustó este programa, si te gustó, compártelo con otras personas también. Y esperamos que Dios te acompañe. Puedes verlo en YouTube y también lo puedes ver en mi Facebook de Boris Darmo. Que Dios te bendiga.